Saludos familia, somos Coco y Heidi y queremos invitarle a que sean parte de nuestro proyecto Hashtag, hashtag Apoya lo, lo Nuestro En los pueblos de Dorado, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta y Vega Baja Estamos súper emocionados con nuestra nueva página Esta consiste en promocionar organizaciones, negocios locales, clubes deportivos, artísticos, escuelas Y todas esas noticias positivas que tanta falta nos hace saber Así que apóyanos con tu like en Facebook, follow en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y así, ¡apoyamos, apoyamos lo nuestro!